La Policía Nacional informó este jueves el hecho donde supuestamente un seguridad privado hirió en la cabeza con un arma de fuego a dos jóvenes en momento que alegadamente realizaban un asalto en el sector El Ciruelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Se trata de Jeffrey Ariel de la Cruz, de 24 años, señalado por la policía como un presunto delincuente y Luis Alberto Duarte Quiquito, residente en el sector Los Rieles. Según la policía, el hecho ocurrió cuando los heridos intentaron despojar de una pasola al nombrado rafaelito de la cruz por lo que el nombrado Eduardo martínez quien se encontraba de servicio como guardián de seguridad un almacén del citado sector se percató de la situación y le emprendió a tiros contra los presuntos asaltantes quienes presentan impactos de bala en la cabeza los familiares de Quiquito exigen el esclarecimiento del hecho porque no comparten la versión dada por la policía nacional lo que pasa es que quieren decir que ellos andaban atracando, ellos no andaban atracando Y ahí hay pilas de cámaras que tienen que saber qué fue lo que sucedió Ellos venían en un motor y ellos se le mandaron a traerlo, lo mataron Sí, querían, quieren acumularle que eran atracando que ellos andaban, ellos no andaban atracando un... Dice que fue, eso no fue ningún guachimán Porque eh, el guachimán no va a tener agilidad de salir a, de salir a su servicio a matarlo a ellos dos que hay gato entre macuto ahí se va a investigar, porque ahí no me vengan a mí, de que, de que, de que, de que supuestamente ellos estaban atracando, esta mañana. Ahora ni aparece seguridad, ni aparece quién fue, pero esto no, va a ser, no se va a quedar así. A nosotros vamos a llegar las últimas consecuencias, vamos a llegar. Porque no fueron unos perros que ellos avaliaron, ni mataron, como hicieron con, con Antiel, que mataron dos y dijeron que era atracando, siendo mentira, que aquí no hay justicia, aquí no hay justicia. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.